Luego de instalar Arch Linux, que lo hice utilizando el script oficial Arch Install, el siguiente paso, casi que obligado, es instalar un gestor para los repositorios de AUR. Como siempre, en Linux hay muchas opciones para estos helpers o ayudantes de AUR. Voy a instalar dos. J, que es el reemplazo del clásico yaourt, y PAMAC, que es la versión gráfica y es prácticamente la versión oficial de la distribución Manjaro Linux. Obviamente buscando con pacman-ss no se encuentran, pues no están en los repositorios oficiales. Primero voy a instalar J. Revisando la página web de AUR veo que hay una versión J-Git. Entonces, para instalarlo por línea de comando, primero debo instalar dos paquetes, base devel y git. Y luego si sí, descargo o hago un git clone del paquete j.git. lo que va a crear una carpeta también llamada j.git. Ingreso a esta carpeta y doy el comando make pkg-si para que se instale j. Y ahora, para la instalación de PAMAC, ya lo puedo buscar en los repositorios de AUR dando el comando j-ss-pamac. E instalo la versión PAMAC-AUR, aunque hay otras versiones como la versión PAMAC-AUR-GIT o la versión PAMAC-ALL para manejar los paquetes Flatpak y los paquetes Snaps, por si queremos más opciones. Y con esto ya tengo disponibles los paquetes de los repositorios de AUR y los necesitaba precisamente para instalar la extensión Dash to Panel para que Genome integre el panel y el menú en una sola barra como solía tenerlo hace muchos años.